el señor, sobre la última recta a traernos deportes. Cargado hoy, ¿eh? Sí, total. Cargadísimo. ¿Cómo le va, chicos? Hola, no, es bien. Placer saludarlos. Bueno. ¿Se puede traer algún recreo también cuando quiera? Sí, pero eso lo dejo para... Usted ah. tiene virales en el cierre, ¿no? Muchas se, veces sí, y que... el recreo tiene sus características. Se lo quería robar. No, <risa> no quiero que se pongan los chicos de la mañana. El recreo no, no, claro, claro, es la claro, mendoza. Claro, Pero es que va a tener que ser declarado de, no sé, patrimonio... No. Sin interés pero ahí está, interés Hoy presentó provincial. muy buen recreo Sofía Fernández. Eso queremos, idea. eso pues, es parte nuestra también muy de aquí, estamos recreo. muy orgullosos. Excelente, de excelente. Hay curro también, ¿no? Me han dicho que ha habido un poco de corrupción. ¿Cómo, ¿Cómo negarlo? ¿no? Eh, pero no tengo pruebas, Julián. Entonces, bueno, no, no, no tengo pruebas. Tengo sospechas, pero no tengo pruebas. Bien, eh, hay gente que se ha vendido por una media luna. Por sí, un, ¿En un, serio? Eh, sí, ¿Por, ¿Por un una desayuno. media luna? Sí, sí, sí, un sándwich de miga. Este no. Es, es como un sándwich de miga. No. Es decir, que lo del campeonato de diveta estaba medio... No, ahí. no, no. Ah. Yo jamás diría eso de diveta. Pero puede pasar Bueno, volvamos a lo nuestro Volvemos a lo nuestro Y vamos a ir sobre lo que comentábamos más temprano los Chelsea lamentablemente se va a perder la Copa del Mundo Todavía no ha sido oficializado No está claro que una vez que salga la lista Va a quedar claro que este taco le cuesta la Copa del Mundo En realidad... El taco lo termina de lesionar, pero debe haber sido ya una carga intensa, ah, un músculo ¿no? que llega desgastado. Y hay un desprendimiento, o sea que es sí o sí operable. Esa es la recomendación. Él especula un poco, con la posibilidad de esperar, de no operarse, para ver si podía llegar. Lamentablemente le dijeron no, no va a poder llegar y en consecuencia va a ser operado. Y por lo tanto, se pierde la Copa del Mundo. Una pena, una pena. Lo lamentamos por la selección y por él profundamente, pero es la realidad. Hoy se lesionó también Sadio Mané, hablando de figuras no de la Copa del Mundo, futbolista de, de Senegal, ah. que juega en el Bayern Múnich, pero es una de las figuras de, el, del fútbol internacional, claramente. Se lesionó, eh, pidió el cambio, a los 19 minutos goleó el Bayern Múnich al verde en breve, pero yo lo no noté, viste, cuando el tipo dice: mira mm. me salgo. Sí. Eh, porque medio que el, el, el quien estaba con él le, le, le hice como. Pero probá a seguir, y él dice, no, no, no, me salgo. Dándole prioridad, obviamente, a la Copa del Mundo. Con uno de los tantos, ¿no?, que se ha lesionado. Ayer contábamos lo de Brasil, que se queda sin firmiño, porque se lesionó antes y llega jugado y el técnico decide no llevarlo. Va a tener esta característica, sin lugar a dudas, y algunos dicen un presagio de que va a haber muchas lesiones durante la Copa del Mundo. Esperemos que eso no pase, ah, pero es lo que eso? muchos creen que puede y llegar pero a Pero sí, si, a ver, si vamos con esta antesala... ¿No? Sí, por la exigencia del calendario, claro. este, por el calor que va a tener la Copa del Mundo. No es como raro eh, pensarlo. Y bueno, por la presión ¿no? extra que genera estar ya en este tipo de competencias. Sí. Ojalá no sea así, pero es lo que muchos presagian entendidos en el tema. Eh, recuerden que ya hay parte de la delegación argentina que está en este momento en Qatar Llegó Tapia, llegó Scaloni, ya está Armani y se espera que dentro de muy poquito... Eh, de la lista el técnico nacional El 14 debería ser Puede hacerlo antes si quiere Pero todo parece indicar que va a ser finalmente el 14 El momento en el cual confirme Los 26 jugadores que estarán en la próxima Copa del Mundo Bien.